Coge chaleco, gente. Yo ya lo he cogido. Sé que vengan. ¿Qué verga? Sé que tienes un montón de cosas, pero me da... Te esas putas con Todos fuera. Yo. Oh <todiculose> <moo> <todiculose> <of> <todiculose> <you> fucking... No. hay <todiculose> <No>. un <todiculose> <todiculose> <todiculose> Sí, a un pulse listo. Yo estoy vigilando esa Puerta, ¿vale? Puce A ver, si me quedo aquí, ¿te gusta? ¿Qué está ahí. Dispara cuando rompa, más o menos. Esa es la ley. Me estoy escuchando recargar. Uy, lag. Voy para allá. Quiero tener esta puerta. Yo haciendo spawn pick, ¿sabes? ¿Tú llevas una mirilla, Láser? Sí, pero cuando apunto no se ve. Maverick, ahí. Te cubro. No, ha sido esa? Uh, buena. Voy yo, voy yo, yo, yo, yo, yo, yo. Voy para, allá, voy para allá, voy para allá. Está justo aquí, en el puto suelo. Está de aquí, ya acá. Está aquí en el suelo, en el suelo aquí. Help me, que viene. El otro, el otro lo, mato yo, lo mato yo, lo mato yo, lo mato yo, lo mato yo, porfa. ¿Dónde está el resto? Está aquí, está aquí. Está? Lo estoy matando, lo estoy matando. Te lo has hecho con Clash. <risa> <Esto> es... <risa> te lo has hecho con Clash. Lo que no sé es por qué no te da ti asistencias. No, tengo que poner otra, tío. <risa> Tío, no hemos he hecho, hecho de puta madre, tío ¿Por qué no te da asistencia? Ah, no pasa nada me ha dado, te, te tendría ¿Me ha dado? que ha dado triple asistencia por eso Me ha dado una, nada más, Tío, tampoco pasa nada Pues te tendría que haber dado otra más No pongas esa nunca la vida <risa> Oye, pero tampoco lo he hecho mal, ahora que lo hecho. No, no, lo has hecho de putísima madre, a ver, ese es tu puto trabajo <risa> Que para eso te pero, pago, ¿sabes? Es Quiero ser una vez, ¿no? Que para eso te pago, ¿sabes? <risa> Macho, es que ese es mi sitio La parmesana What? Pizza time, pizza time, pizza, pizza time, pizza time. Ah, ¿Cómo definirlo? ¿Abajo? Y sí, y sí. Y sí. Es que, es que, nos hemos. Has cargado a tres, tíos. Yo me he cargado a esa base de. De, electric, de electrificar, tío. Ah, bueno, bueno. cuatro. Electric... El, el electrificar es uno. De, de, o sea, he matado a tres aparte del que hemos calambre. Que ha recibido bueno, un tiro en el. Ya, ha sido. 10 de 10. Tío, esa es mi así mía, sí. El que tú te has cargado en el suelo ha sido mi sí, es que le he metido una ráfaga en el. Y ha sido como, déjame la baja, por fin <ríe> Que es mío Pues ser esa. Ya, lo sé Y lo has hecho perfecto No sé es dónde están aquí las cámaras, tío Me saca de quicio esto La cámara, una tienda de la derecha Y aquí ya arriba hay otra La acabo de romper Nos estaban mirando ¿Eh? ¡Pum! ¡Pum! Sí, que me, me iba a localizar y me he agachado En plan, ajá ¡Ah, no me ves! <ríe> y te has agachado y yo le pego pegado tío tampoco me ha detectado. Hay un tachanka. Mira a quién, a quién tienes detrás tuya. Y lo pongo así, lo he puesto sin querer. Vamos para allá. No sé si hace falta, ¿eh? Yo no veo nada. No sé, es físicamente imposible que haya alguien aquí. Hay una cabera. Bueno, pero... ¿Está por ahí? Eh, encontré la cabina, encontrado la cabina ¿Seguro? Sí, ahí estaba Se ha ido hacia la izquierda además Coge tu dron. ¿Me vigilas tú esa ginita? Hombre, yo te la estoy mirando Vamos para allá Se ha ido por esa ginita hacia la izquierda Lo cual no sé si quiere decir que estará por la derecha yo miro en un sitio y yo miro en otro Para la derecha no parece Tampoco por aquí Tiene que estar cerca ¡Eh! ¿Eh? ¿Eh? ¡Detrás mía! O, o enfrente, creo que está ahí oh, oh. ¡Interrogation! ¡Oh! ¡Nice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Chau, Thank you, capitán. Venga, Fuse, Fuse, Fuse, Fuse. <ríe> Vamos aquí a hacer el gilipollas. Mete de tu fuce, tío. Los tiene yo. No he dado a nadie, eh. No estará en objetivo, eh. el tachanka me he llevado también. Anda que, Oye, lo del capitán y la cabera ha sido legendario. ¿Dónde es eso? Arriba, donde nos quedamos ayer los dos contra los cinco y casi ganamos. ¿Te acuerdas? Sí. Como si ¿Está fuese. Adelante, are ¿Por qué running? ¿Por qué estás running? Pues sí, porque Clash es esa la ventaja que tiene, que la gente se cabe... plan, ¿Por qué estás running? Lo tengo ahí preparado, ¿sabes? Lo malo es que no se lo puedes decir a los enemigos. Sí, es verdad. No, yo me piro a tocar la moral por aquí. ¡Oh, ¡No! ¡Oh, Eso te que había puesto antes, tío. <risa> bueno, voy a quitar de aquí esto que se lo conocen ya. Vale. vale uno. Voy a hacer cosas de clash. Meter un huevo de barricada. Vale, yo voy a reforzar. Es bueno. Yo lo he reforzado por poner mis mierdas. Me Han detectado XD. Sí. XD. XD. Vamos a ver. Oye, Geo, ¿te querías dar un baño? Con clash. No. No. Vale, vale. Con Caveira puede, pero... Caveira! <risa> Tía. Mejor con ella, tío. También, también. Piénsatelo, es lo que acabas de decir. Tío, a mí habría no sabido usar las manos, algo de No, no, no, no. Uh. Ahí está. El que más me jode, eh. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo te va? ¿Están ¿eh? ahí? ¿Qué, tomándote un espagueti? Hay un dron ahí. Me encantaría romperlos, tío. Ozy, turns turns. Sledge. León, ¿cuántas cargas tiene? Ya está, se acabó Drone Joder, me lo acaban de meter por aquí <ríe> Están en la mierda, eh Pa' que entre Jack Norris, tío Jack Norris, tío, tenía que matarlo Va, estoy escuchando uno por aquí, un lesión Sí eh, Por ahí Por donde del Recargando. Adiós, tío ¡Oh, no, no, no! oh, Dios Tío, me ha metido dos granadas por la... Tío, me van a reventar Voy a por el Blaze Yo no podía ir a por él ahí comiéndose mierdas Escucha, si vas por el... Blaze, ahí... Blaze Tienes al... Thank you por detrás, aunque ha recibido un eco. Nice. No, por detrás. Está hecha la pirula. donde en medio? ¡No! ¡Eh! <ríe> Me <ha> entrado. <ríe> Me encanta, mira, mira. La el canto judo. <ríe> ¡Anda! ¡Mira quién ha quedado primero! <ríe> ¡Eh, eh, eh! ¡Mira quién ha quedado primerito! ¡Tú, tú, tú! Cuatro kills, cuatro assists. ¡Gigi, GG GG je, je, je! GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, Hostia, 322 de reputación. Dean boa. Clash, de boa. ¿No más por quedar aquí MVP? ¿Te dan más o qué? Yo qué sé, tío, pero... No, no, ¿Qué partida más ¿Qué? rápida? 3-0. Mamia, qué violación, ¿no? Con Clash. Sí, sí, sí. Gracias por el vídeo, chavales, en serio, muchísimas gracias. Darle like si os ha gustado, suscribiros si queréis más contenido y darme un buen comentario si queréis. Te os pongo un corazoncito, ¿vale? <ríe> bueno, en el centro tendréis eh, el miconito, ¿no? Para que os podáis suscribir. A la izquierda tenéis el vídeo anterior y a la derecha tendréis un vídeo random que me saco de la manga, ¿vale? Bueno, muchas gracias por el vídeo y hasta la siguiente. Chao, chao.